Desde SALE y desde Chela, llevamos ya mucho tiempo eh, trasladando la preocupación en relación a la situación de los presos gravemente enfermos. Las enfermedades eh, de este colectivo de presos y presas eh, son, son variadas, pero fundamentalmente eh, aquellas que están relacionadas con dolencias cardíacas son las que en el caso de estos presos y presas eh, llevan unas cifras de fallecidos eh, más elevadas. Desde el año 1988 han sido, son ya seis eh, los presos que han fallecido eh, por problemas delicados del corazón. Hoy tenemos que hacer un seco, eh, de la difícil situación del preso vasco, eh, el eh, vicario, que ha sido sometido a una intervención eh, quirúrgica de urgencia en el Hospital de León, donde eh, fue trasladado desde el centro pretentier de Burgos que era el lugar donde estaba teniendo eh, condena. Se le ha colocado un bypass y ante el riesgo eminente de tal asumida y según sabemos su, su situación actual es eh, cuando menos estable. ¿no? En el caso de este preso, esta situación no se produce de la noche a la mañana, no es una situación repentina. Eh, lleva eh, mucho tiempo con estas dolencias hace ya año y medio eh, tuvo un primer ingreso hospitalario y el pasado mes de octubre se le apreció una isquemia eh, severa muy extensa no nos cansaremos de repetir eh, que la cárcel no es el lugar más adecuado para eh, tratar este tipo de enfermedades. Tenemos que decir también que la propia normativa penitenciaria, es decir, la propia legislación penitenciaria, posibilita que estas personas puedan ser tratadas de sus dolencias fuera de los muros de la cárcel y, desgraciadamente, esto no se está produciendo o no es de aplicación a los presos y presas vascos. Por lo tanto, estamos aquí ante un caso más de lo que tanto Echera como Saré hemos venido denominando como régimen de excepcionalidad, que es el que, el que se aplica a estos presos y presas. Por otro lado, tampoco es un dato que no tenga importancia, el hecho de que este preso eh, tiene ya 64 años y que lleva más de 20 años de privación de libertad. Hoy eh, es Gregorio Vicario y antes fueron, como decíamos al principio, seis presos vascos los que no pudieron salvar sus vidas. En julio de 2018, eh, también el preso José eh, Arizkuren fue hospitalizado en Murcia por una crisis cardíaca aguda y, de nuevo, en noviembre de 2020, volvió a ser hospitalizado de urgencia tras eh, sufrir un infarto de miocardio. También en este caso, este preso tiene más de 60 años y tiene también más de 20 años de privación de, de libertad. Desde Cherat y desde Salem, Pedimos a los responsables penitenciarios que dejen de jugar con la vida de estas personas. Estamos ante una situación delicada, ante una situación grave, de la que llevamos advirtiendo durante mucho tiempo. Que dejen también, en este sentido, de bloquear sus progresiones de grado, impidiendo su acceso a la libertad condicional. Estos presos y presas, en esta situación de, de gravedad de sus enfermedades, eh, si el hecho de que ya han cumplido con creces el tiempo suficiente para acceder a la libertad condicional. Por lo tanto, que sea de aplicación la propia normativa penitenciaria que se aplica al conjunto de presos y presas, a excepción de este colectivo, en el resto del Estado. Por ello, exigimos en el caso de Gregorio Vicario que sea progresado al tercer grado y con ello pueda acceder a la libertad condicional para que pueda ser tratado, tratado de sus dolencias como decía antes, de fuera de la prisión y muy cerca de nosotros. Medida esta que debe ser de aplicación a los otros 19 presos o 18 presos gravemente enfermos, pero que debe de ser de aplicación también a tantos y tantos presos y presas que tienen cumplidas ya eh, el tiempo suficiente de privación de libertad o para acceder a la libertad condicional. Como terminaba eh, Patricia, los queremos en casa, pero fundamentalmente los queremos vivos. Esta es la razón por la cual nos hemos convocado ustedes.